El defensor brasileño Mateus Doria afirmó este miércoles que la estructura de su club actual de la Liga MX, Santos Laguna, supera la de muchos equipos de Europa. La estructura de Santos pelea y es mejor que muchos equipos de Europa, y lo digo porque jugué en España, Francia y Turquía. Conozco varios amigos de equipos portugueses y me señalan las instalaciones. Santos va delante de muchos equipos, explicó en rueda de prensa. Sobre la fase final del torneo de apertura 2020 en el que la Liga MX decidió de que el quinto al décimo segundo puesto jugarán un partido de repesca para conseguir su pase a los cuartos de final El brasileño dijo que esto hace más atractivo el balompié de este país Una de las cosas por la que me quise venir a México es justo por el formato Nosotros terminamos de líderes en la apertura 2019 y nos eliminó el Monterrey que logró su pase a cuartos en el último lugar que daba acceso a la liguilla Me gusta mucho, te hace elevar la concentración porque no puedes cometer errores expresó Mateus Doria El Santos Laguna dirigido por el uruguayo Guillermo Almada terminó octavo en la clasificación de la apertura 2020 lo que le permitirá recibir el partido de repesca ante el Pachuca que fue noveno Ante el Pachuca será un partido parejo porque fue un equipo que terminó entre los 10 mejores será un juego en el que todo se iguala expresó Doria Los partidos de repesca del fútbol mexicano se jugarán tras la fecha FIFA de esta semana algo que dará un descanso de dos semanas para los conjuntos mexicanos algo que para Doria jugará en favor del Santos este descanso nos viene bien para arreglar los errores y detalles y recuperar a los jugadores con dolencias, además podremos analizar lo que hemos hecho bien y mal, concluyó. ¿Y tú qué opinas? ¿Quién ganará este duelo? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.